ese señor! Eh... Disculpe, señor. Usted no puede entrar así aquí, ¿vale? ¿Cómo que no? En Mi país se puede. Ah, pero no estás en tu país, ¿vale? Sería todo. Cállese un poco, señor. Mi país así si se pide las cosas. Mi tanto. Eres este no. Eh, señor de la barba, por favor, ucraniano. También. Eh, si no se ha retirado un poco, te voy a pasar una factura de 90.000, ¿vale? No, yo entender, yo sacar coches y problema. Caballo, caballo mecánico sacar yo. Uh. Uh. Uh. ¿Está bien, señor? ¿El coche verde este de quién es? Es del mecánico, señor Estaba mal aparcado, vaya mecánico Voy a sacar la hoja de clavación. No, señor... Ah, bueno... A ver quién es el arreglador de caballos con motor No sé a quién le daba la factura ¡Ea! ¡Por vivo! Eh, yo, yo, yo me... eh, con ¿Quién es el que tiene un caballo verde mecánico afuera? Ahí está, ahí está, ahí está. Eh, Yo, señor es la de la parda. Pues que lo tenía Arre, mal aparcado. Lo tenía el... mal aparcado, señor. ¿Yo? ¿Mal aparcado? Usted sí que tiene mal aparcada la mente. Está loco usted, señor. Pero bueno, ¿dónde se es sacó Oye, el del coche. Usted sí, arregla sí, caballos ¿no? con motor. Yo arreglo caballos con motor, sí. A ver si aprende a aparcar. Pero bueno, señor... Si es mi taller, aparco donde me sale de los mismos, señor. Pues mira en tu coche ahora, verá qué bonito lo he dejado. Madre mía. Joder. Lo he puesto mejor que estaba. ¿Pero qué has hecho? Pues nada, arregla lo que algunos destrozan, ¿sabes? ¿En tu país haces lo mismo? <risa> Eso en mi país significa buena suerte. Vale, pues en eh, mi país se te pasa una factura, ¿vale? Por el arreglo, ¿vale? Nope. Este papel no lo quiero yo, eso lo has tocado a usted. No me gusta. Pero usted es el mecánico. Sí, sí. Saque el coche de aquí. Este gris. No. Me costó mucho dinero traerlo aquí, ¿eh? Tengo cuidado. Pues no parece tan caro el coche, ¿sabes? Lo traje por piezas. ...para venderlo, pero me encariñé. ¿Usted lo montó por facticlos o cómo? No, no, lo traje ilegalmente... ...aquí, al país... ...para vender las piezas, pero... ...me gustó el coche... ...como estaba montado y me lo quedé. Pero bueno, señor, ¿cómo aparca? Sácalo de aquí. Eso intento. Por eso te digo que... ...que lo saques. Mira, hagamos una cosa, ¿vale? Oye, guarda eso. ¿Qué dices? ¿Qué haces? Deja mi coche. Pero qué mecánico es ese. Oye. Ahora mismo llamo a la policía. Pues oh, sí que son duros estos coches, ¿sabes? Eh, Te dejo tu Pero bueno, bájense de mi coche. Hola policía. Sí, me voy a pegar un tío. El hombre que arregla coches y caballos con motor. Muy buenas. Buenas Buenas ¿Quién ha pegado un tiro? Ese ¿Vamos? hombre, ese hombre ¿Quién ha pegado un tiro? Él es... Me ha robado el coche y lo ha metido aquí mecánico? también Pues te lo pinto en rosa Vale mecánico, bájate el coche si no puedes, Oye el rosa no me gusta Quita el rosa, el otro color Si usted me quita la denuncia que acabas de poner de la policía Pues le pinto el color como usted desee yo no quiero cambio color, yo quiero el color de antes. Puede y, pues sí, y que, ¿que me no tenga ningún problema. Y que me pague en los estos del coche. Puedes decir. A ver, a, y... yo, a ver, yo vengo por cinco años pegado un tiro. Mira el capó, mira el capó como lo, lo dejo, mira. Mecánico, ¿puedes bajarte el coche? Eh, mire. Eh, este señor no tiene ningún problema, ¿verdad? Si no, se va a ir con un puto coche rosa, ¿no ¿vale? me lo pagas y toda la pintura de nuevo como no te caches ven ven ven ven ven ven ven ven ven ven ven porque ven ven las, manos. Sí, sí, claro, las bueno. manos. Porque soy inmigrante, me tengo que ven ven ven ven que proceder a ven ven ven ven ven ven no sé No, ven no. no. Sí, uc ven este? ¿Te has disparado a ti? ¿Te ha disparado a ti? Ucraniano. No, a mí no, al coche. Porque lo ha aparcado malamente y no podía entrar. Que aparcado aparcado para estaba bien. Estaba vale. estaba bien. Pero no podía entrar en el coche. El, el tuyo coche. estaba mal aparcado. Tú me has pedido ayuda porque no podías entrar en tu coche. Además el coche alquilado, no puedo... Eh, tengo que devolverlo como estaba. Por portar armas. Ucraniano, te va con un puto coche rosa, lo sabes, ¿no? No es mío, es alquilado, jaja. <risa> alquilado o robado. Eh, policía, puedes mirar si es su coche, no. por favor? Espérate, espérate, espérate, ahí yo voy, espérate. Espérate que todavía me llevo doble premio. Es alquilado el alquilé en el Ucraniano, aeropuerto. Ucraniano, me das tu DNI, me das tu DNI. <risa> Dice que la ha traído por piezas desde no sé dónde. <risa> que la ha montado aquí. <risa> es alquilado, en el aeropuerto lo alquilé. ¿Quién se va a comprar esa mierda? ¿Pero qué haces? ¿Pero ¿a que se debe mi... caballero, voy a pro... caballero, voy a proceder a leer sus derechos. Ah. Tienen derecho a guardar silencio todo lo que digan puede ser usado en su contra. Tienen derecho a una llamada, eh, de nomás, no, la llamada ahora ya no es verdad. Tenéis derecho a comida vivida, tenéis derecho a un asistente médica y tenéis derecho a me cago en la puta. Te puedo enseñar dónde alquilar el coche en el, en el aeropuerto? Ah, tú eras el del aviso, ¿no? Y como no he ido, me has puteado, ¿no? Es que a ver, las cosas como son un poco. Y me puso aeropuerto. <risa> <risa> te voy a esposar, ¿eh? Todo el pelo que tienes en la barba te lo podrías pegar en la cabeza. Desespósame. Desespósame que le pegue un puñetazo. En mi país se arregla así. Desespósame. Que no, no te voy a Desespósame. Vamos con las multas. Enséñeme la cara. Una polla te voy a decir. Enséñeme la cara. ¿Cómo es su nombre? Número de placa. Va a una. Eso significa buena suerte en mi país. No me haga lío, ¿eh? ¿Qué lío? Si no hago nada. Quiero para eso, para eso. Voy a abrir la puerta.